Hola, si es la primera vez que ves alguno de mis vídeos, te invito a pasar por mi canal y ver el resto de contenido. Bueno, el día de hoy te va a enseñar a cómo quitar los ojos rojos en Photoshop de una manera muy sencilla. Así que vamos a empezar. Ya estamos aquí en pantalla. Bueno, lo primero que vamos a hacer es duplicar la capa porque nunca se recomienda trabajar con la capa original porque es un flujo de trabajo destructivo. Entonces, lo que haremos será Ctrl J. Una vez estando allí, daremos la tecla J y este nos mandará a la herramienta de pincel corrector por defecto pero tú seleccionarás la quinta herramienta o la herramienta llamada herramienta pincel de ojos rojos y elegirás en el tamaño de pupila 100% y eh, cantidad de oscurecimiento 50% ahora lo que harás será seleccionar desde acá hasta acá de esta manera Gracias por ver este video, si te ha gustado déjamelo saber en los comentarios y si deseas colaborarme suscríbete y déjame tus sugerencias aquí abajo las estaré leyendo. Hasta luego.